Hola a todos. Me llamo Simona y soy la hija de Candida Lorusso. Hoy estoy hablando con vosotros um, por mi primera primera vez, porque mi madre quiere intentar de crear algunos vídeos en otras lenguas. Nosotros sabemos que vosotros las seguís si desde muchos lados del mundo y nosotros sabemos que no todos quieren comprender muy bien el italiano. Uh, mi madre con este proyecto quiere presentar vos uh, sus cartas. Vosotros podéis uh, comprarlas y buscar el uh, link de su negocio digital y los links de todos los materiales que ella utiliza en la descripción del vídeo Es muy importante porque ella... Quiere eh, que vosotros podéis ver eh, todo el material para construir el proyecto, el, el trabajo con ella. Esta es mi primera vez, entonces yo no hablo perfectamente el español, pero estoy, estoy intentando de hablar con vosotros porque ella es muy feliz de este proyecto, yo también, y... Nosotros esperamos que vosotros también podéis uh, profitar de, de este nuevo proyecto. Como hemos dicho anteriormente, vosotros podéis comprar estas cartas um, sobre su negocio digital. Ella ha imprimido este uh, paquete digital, digital Um, sin alta definición, porque en esta manera vosotros podéis no desperdicien uh, muchos um, uh, mucha tinta. Este paquete digital, um, imprimido sobre, carta común, sobre, sobre cartas común, um, es compuesto por cuatro diferentes papeles. Y mi madre uh, ha llamado este kit Shabby Romantic Kit porque ella uh, ha utilizado algunos, algunas decoraciones um, que recuerdan um, ambientes Shabby. Y ella ha utilizado también uh, algunos colores neutros y suaves con solo algunos... Um, como, como se dice, con algunos detalles eh, rojos, porque como vosotros sabéis, ella ama y quiere muchísimo el rojo. En lo específico, tenemos cuatro papeles diferentes. Eh, el primero, por ejemplo, con eh, algunos eh, detalles floreales. Uh, pues tenemos un otro papel uh, con un estilo un poco diferente, pero en tinta con los otros papeles. Y en fin, tenemos un otro papel con uh, siempre uh, detalles floreales, pero um, en azul. Pues nosotros tenemos uh, cuatro papeles que no tienen detalles floreales y que vosotros podéis utiliz utilizar como fundos. Esta, estos papeles son muy importantes porque vosotros podéis aplicar algunos detalles que no son de carta, también no son carta y son, por ejemplo, no sé, algunos objetos, uh, otros detalles. Pues en el paquete vosotros buscáis uh, dos papeles en formato uh, A4, donde mi madre ha imprimido uh, los mismos papeles en formato más pequeño. Vosotros podéis utilizarlos para... Um, recortar los flores, por ejemplo, o podéis utilizarlos para crear algunos tags o carteletas uh, que podéis utilizar en vuestro álbum. Estos papeles en formato más pequeño son muy importantes para um, embellecer vuestros álbumes. Pues, siempre en el mismo paquete, mi madre ha creado algunas decoraciones que vosotros podéis utilizar para embellecer vuestros álbum. Uh, las decoraciones son um, bolsas, algunos tags o etiquetas que vosotros podéis um, recortar y utilizar um, en vuestro proyecto. Como siempre digo a mi madre, no lo que Parece simple para ella, no es simple para todos. Entonces creo que es muy importante que ella um, crea estas decoraciones uh, muy simples para vosotros. Y porque yo sé que nosotros, nosotros vosotras, como, como mí, por ejemplo, uh, no sois muy... Muy... Muy creativa, como ella. Hay muchos tipos de decoraciones. Algunas con los flores. Alguno, algunas etiquetas, por ejemplo, que mi madre ha creado. Con, la, con algunas escritas. Entonces, vosotros podéis utilizarlos como, como queréis. Como queréis. Perdone. Esto es el Shabby Romantic Kit, eh, comprándolo, vosotros eh, podéis buscar mucho, mucho, una muy grande variedad de papel y mi madre eh, ha construido este kit pensándolo muy romántico, entonces vosotros podéis utilizarlo para crear eh, cualquier álbum, eh, junk journal o cualquier pro proyecto donde tenéis que utilizar carta, carta de cualquier tipo. Ahora nos vemos cómo realizar el proyecto que mi madre ha pensado para vosotros. Por primera cosa, uh, vamos a realizar una especie de archivo creado con un papel que mi madre ha manchado con café o T, naturalmente vosotros podéis, podéis utilizar la, las cartas que queréis, y entonces vamos a decorar esta, este archivo con, uh, con los tags y con las cartas que, que, habemos, que nosotros tenemos. Por el primer archivo utilizaremos solo, uh, solo la, las cartas uh, con los flores rojos. Um, en esta manera mi madre vos explica uh, cómo utilizar todas las cartas que tenéis en el paquete. La idea y el objetivo es el de crear un álbum con cuatro uh, archivos interiormente y cada archivo um, es creado con un específico tipo de papel, de carta, entonces mi madre quiere crear cuatro vídeos diferentes donde vosotros podéis um, buscar uh, cada tipo de archivo uh, que creará eh, el álbum final. Muchas de vosotros han comprado las cartas de mi madre eh, su, eh, sobre Etsy y con estas cartas podéis crear con ella el álbum. Vosotros habráis cuatro diferentes eh, páginas, una con eh, el verde, una con... Eh, las, los flores eh, rojos, una con los flores azul y una con eh, los pájaros. El trabajo final será muy bonito. Para no hacer un vídeo muy muy largo, mi madre eh, ha recortado eh, ya eh, todo el material. Y para hacerlo, eh, ha utilizado una, una regla que ahora os muestra. Os informo también que vosotros podéis eh, buscar el link de esta regla en la descripción del vídeo eh, en esta manera vosotros podéis comprar mmm, el material ahora para no crear un álbum muy muy muy grande tenemos que eh, recortar un poquito el papel en esta manera vamos a a recortarlo ahora sí si tenemos que recortarlo a 19 centímetros perfecto como nuestras cartas en esta manera tengo que coincidir perfectamente vamos a ver, perfecto ahora nos vamos, nos vamos a empezar con el primero lado utilizamos las, las cartas más pequeñas que buscáis en el paquete digital Ahora vamos a pegar el papel en esta manera, perfecto, hemos terminado y ahora vamos a crear como un task para embelecer la primera página. Y para decorarlas, queremos decorarlas um, con un encalle. Vamos a pegar el encalle también, en esta manera. Ahora tenemos que atender un poquito, que se pega muy bien y en el mismo tiempo podemos, um, como, como, podemos embellecer el centro del archivo y utilizamos um, los papeles neutros que buscáis siempre en vuestro paquete digital pegamos ellos, ellos también muy bien perfecto ahora nos vamos a pegar las otras cartas en esta manera Perfecto. Para la última página. La carta con los flores rojos. Perfecto. pegamos muy bien ahora tenemos la base de nuestro proyecto perfecto ahora intentamos de decorarlo ¿Cómo podemos hacer esta es nuestra tarjeta que hemos creado anteriormente utilizamos un pegamento diverso y solo en el borde perfecto así y ahora controlamos que en el centro está abierta muy bien atendemos un momento perfecto ahora utilizamos los flores que buscamos en el paquete Hemos recortado, recortado el flor, el flores, los flores. Utilizamos el encalle y con una gasa que podéis mmm, buscar donde queréis porque mmm, es una gasa muy simple, la, la que utilizamos para vendar, la utilizamos para decorar nuestra página. En esta manera. Si queréis, podemos uh, colorarla también. Perfecto. Y la ponemos así. Para crear un efecto romántico. Muy bien. El encalle Con esto pegamento es perf es fantástico porque pega muy bien. Así. Vosotros podéis ponerlas como, como queréis, naturalmente, y ahora, después de haber pegado el encalle, vamos a pegar nuestras flores. Hemos preparado mmm, los flores con mmm, algunas eh, tarjetas para crear espesor. En esta manera, muy bien, por el final. Utilizamos también una escrita, que siempre buscáis en el paquete digital y pegamos todo. Así también tarjeta para crear espesor perfecto muy bien ahora que hemos terminado con esta página como podéis ver es muy bonita podemos empezar con el centro de nuestra de nuestro álbum perfecto, ahora Candida, mi madre quiere crear construir algunos bolsillos para la parte interior de este proyecto ahora como podéis ver en la referencia que habéis en el paquete tenéis la la sala del bolsillo pero si vosotros vo... queréis crear un otro bolsillo, podéis tener la referencia y recortar un otro bolsillo en un otro papel. En esta manera tenemos dos bolsillos diferentes. Podéis ver en la referencia todos todas las cartas perfecto tienen eh, las esquinas donde tenéis que crear la ala en esta manera con una regla podemos crear nuestras alas donde que empiezan. Eh, donde están las esquinas en esta manera así con este objeto este objeto puede ayudar ayudaros en todos los proyectos es fundament fundamental Así. Ah, Espero podéis comprenderme porque no hablo muy muy bien, pero estoy intentando. Así. Ah, Esto es nuestro bolsillo. Ahora, la idea. ¿Sí? Mm. Tengo que manchar el bolsillo un poquito para el estilo romántico. Así. Ahora nos vamos a crear este doble bolsillo. Pero nos pegamos las dos partes. Pero tenemos que dejar al exterior una ala en esta manera como podéis ver así vamos a pegarlos con el pegamento utilizamos un pegamento con uh, un pico más pequeño si vosotros los tenéis lo tenéis. Así. En todas las partes. Y vamos a pegar los, los dos bolsillos con la aleta al exterior. a ayudarnos con el objeto para pegar muy bien. Perfecto. Ahora vamos a pegar el bolsillo en nuestro álbum, pero... Pegamos solo la aleta, la ala que hemos dejado al exterior. Porque en esta manera, así como podéis ver, en esta manera um, tenemos ulterior espacio para poner una foto si nos volemos, si nos queremos, perdone. Perfecto. Ahora, vamos a cerrar el pegamento, si no se seca, se va a secar. Ahora, vamos a incluir en nuestro bolsillo un tag o un libro pequeño y en el espacio superior Podemos poner una foto, si lo queremos. Ahora, con las tarjetas que buscamos en el paquete digital, podemos crear nuestro libro, nuestro tag, vamos a crear también um, las esquinas con una punzonadora y vamos a decorarlo al interior con un stencil o cualquier cosa que queráis utilizar. ponemos un otro tag para decorar, siempre si lo queréis, nuestro pegamento. Podemos utilizar también, también una tarjeta con una escrita. En el link en la descripción, eh, en la descripción podéis bu buscar el link eh, de muchas tarjetas que mi madre eh, ha creado para vosotros. ahora decoramos con un encalle y una flor, si queréis, siempre. En el negocio digital podéis buscar muchas tarjetas, flores, muchísimas decoraciones que podéis utilizar por los trabajos os recuerdo que todo el material que mi madre va a utilizar podéis buscarlo en la descripción del vídeo hay todos los links de todo el material ahora, ponemos el tag en nuestro bolsillo perfecto ahora, como podéis ver nuestro bolsillo tiene su tag al interior pegamos un encalle de en esta manera es un poco difícil perfecto hemos utilizado este pegamento se llama flash bond es fantástico y muy válido para pegar encalle, carta de todo tipo y no crea problemas eh, no va a cambiar el color del encalle entonces podéis comprarlo lo consejo porque es muy válido podéis buscar el link también de este tipo de material Perfecto, hemos terminado con esta página, ahora vamos a empezar con la otra, ahora para la otra página utilizamos la bolsa, una bolsa que podemos buscar en el paquete digital y vamos a crear algunas pliegues en esta manera perfecto tenemos las esquinas, entonces es muy fácil crear las pliegues los pliegues no sé si es femenino o masculino. y ahora vamos a crear nuestra bolsa así perfecto muy cariñosa en la parte posterior tenemos mmm, una flor, una, unas flores también, pero en este caso tenemos que, que pegar la bolsa. Y no vamos a utilizar las flores al posterior. Ahora vamos a manchar las esquinas para crear este efecto romántico en esta manera todos los lados así perfecto podemos hacerlo al interior también y se crea en el inmediato un efecto diferente, más guapo, más bonito. Así. Ahora, tenemos que cerrar la, la bolsa. Vamos a poner el pegamento, así y no, esto es un error, hemos cometido un error porque la bolsa tiene que ser abierta, entonces así ponemos el pegamento, la cerramos en esta manera así es abierta y podemos mmm, poner un tag al interior por ejemplo una foto y ponemos esto tipo de esquinas que permiten de, de cerrar a lo mejor eh, la bolsa la bolsa perdone Ponemos un poco de pegamento al interior en esta manera podemos cerrarla sin destruir la, la carta que hemos utilizado. Es un cierramiento muy delicado. Así ahora cerramos. Pegamento para no secarlo, y vamos a pegar la bolsa en el álbum. Ponemos el pegamento al exterior, así, solo en el borde, y dejamos. un espacio en la parte superior para poner un tag si lo queréis ahora esta tarjeta podemos eh, crear una esquina redondeada una esquina redondeada si lo queréis recortándola y ahora vamos a pegarla esa también así así Y vamos a acordar la tarjeta con nuestro encalle como os gusta como os gusta más porque cada uno eh, tiene que hacer el trabajo como como, como gusta así los detalles ahora es perfecta muy bien ahora vamos a controlar que nos podemos cerrar el álbum muy bien muy bien y ahora vamos a decorar la última página vamos a coger otros tipos de tarjetas la carta así si nos ponemos el pegamento solo en el borde podemos crear un otro bolsillo donde ponemos po donde podemos poner eh, foto tag eh, libros pequeños, lo que queréis en esta manera vamos a posicionar en calle tarjeta en esta tarjeta por ejemplo podemos escribir algo lo que queréis es muy delicado y muy romántico con los flores con las flores la tarjeta con un espesor Ahora, hemos terminado la página, como podéis ver, tenemos muchos particulares, esto es el interior de nuestra página, perfecto, hemos terminado. a cerrar ahora vamos a hablar de los tag que vamos a inserir uh, en la página si vosotros queréis inserirlos pero en este particular um, tipo de página, en el paquete digital esto con los flores um, rojos um, no tenemos los tags y ahora podemos crearlos podemos prender algunos tags que tenemos en las otras cartas en la carta verde por ejemplo así la decortamos, las decortamos y ahora vamos a crear tag con nuestra carta. Vamos simplemente a dibujar la misma forma y podemos crear cuantos tag queremos. Ahora, en la parte posterior Tenemos flores Ahora, vamos a pegar los dos lados del papel En esta manera Os muestro os muestra mi madre yo hablo solamente vamos a pegar los lados en esta manera ¿Por qué nos vamos a pegar los lados? Porque vamos a crear tag doble, con doble lado. Así anteriormente y mmm, posteriormente tenemos la fantasía, eh, las flores en este caso. vamos a dibujar la forma si queremos podemos posicionarlo sobre las flores para a ver el particular que queremos para tener así y ahora vamos a decortarlos simplemente es muy fácil y podéis crear tag con cualquier carta que queréis e i nostri tag vanno a prendere forma perfetto ah sì, due Do tag doble tag muy cariñosos adorable ahora vamos a manchar con este herramiento que se llama distress así ahora mi madre ha creado dos tags anteriormente terminados están terminados con las cintas, el encaje. Pero ahora va a mostrar cómo crear un tag. Vamos a crear un foro y utilizamos, utiliza este herramienta que ha comprado en un negocio. No cuesta muchísimo. Y con el herramienta tenemos estos anillos que vamos a posicionar. Y con, con este herramienta podemos crear el foro por un lado. Y por el otro lado podemos eh, bloquear los anillos. Va a mostrar cómo hacer. Perfecto. Así vamos a bloquear los anillos y vamos a poner en los anillos las cintas rojas y blancas como queréis esto por ejemplo es un particular que podéis trobar en el, pa en el paquete digital solo que decortarlo y vamos a utilizarlo para crear un otro particular en el tag vamos a posicionarlo ahora así de esta manera vamos a prender el pegamento y lo pegamos. Es muy muy fácil. Porque en el paquete digital vosotros podéis buscar todo el material. Tenéis solo que eh, ponerlo juntos, ponerlos juntos. Así espero de ser más clara posible en el mientras que estoy hablando así ah, perfecto ahora tenemos nuestra tag podemos pegar en calle y posicionar las, las cintas, el foro es grande, entonces las cintas pasan muy bien. En esta manera podemos cerrar la cinta y vamos a decorar el tag vamos a pegar otro en calle siempre si lo queréis cada uno tiene su gusto. Cada uno tiene que hacerlo como quiere. Así. Si queréis, en el link y en el negocio digital, Etsy. Uh, podéis comprar también um, muchísimos paquetes digi digitales con, uh, um, en calle um, y otros particulares que mi madre ha creado. Ahora vamos a posicionarlos en la página, en la primera página que mi madre ha creado porque como sabéis en los próximos vídeos va a crear las otras tres, tres páginas con las otras tres cartas diferentes la verde la con los pájaros y la con y ella con las flores azul muchos de vosotros han ya comprado el material y ahora pueden crear la primera página con nosotros y cada semana Podemos crear juntos todas las páginas que van a crear el álbum final. Aquí podemos po poner la foto si lo queremos. Nuestra bolsa. Perfecto. Esta esquina es fantástica para cerrarla. El tag que hemos posicionado. Y la última página con un otro tag. Es muy romántico. Os recuerdo que para mí y para mi madre sobre todo, los comentarios que vosotros dejáis son muy importantes para saber lo que pensáis de este vídeo. Y os recuerdo que mmm, podéis mmm, comprar todo el material um, y podéis buscar el link del negocio digital de mi madre en la descripción del vídeo Podéis buscar los links también de todo el material que ella utiliza para crear es, estos maravillosos álbum Os digo muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Hasta luego.